Good morning, buenos días. Adiós, adiós, adiós. Autoridades, expertos, expertas, todas las personas presentes en la sala, muy buenos días. El lema Torquistuna fue seleccionado por la Diputación Foral de Guipúzcoa hace dos años. Un lema muy adecuado, ahora más que nunca. Un lema que constituye una auténtica declaración de intenciones. Este lema nos dice que debemos construir una sociedad justa, basada en la igualdad que ofrezca un mayor nivel de grado de bienestar a las personas y que sea sostenible. Y para garantizar todo eso, ahora, en este momento, tenemos que poner en marcha todas las políticas necesarias, como ya se ha mencionado. El futuro ya está aquí, es ahora. Y este es el momento de sembrar. Y es que el futuro llega lleno de cambios. Y desde Etorquistunera x proponemos una auténtica transformación. El lema de la Diputación Foral de Gipúzcoa. Es un lema que nos dice que tenemos que construir una sociedad más justa en Gipúzcoa. Hay que recordar que el futuro es ahora. En esta década tenemos que implantar las políticas públicas necesarias para asegurar una sociedad sostenible. Esa,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 Para tomar decisiones sobre nuestro futuro es imprescindible actuar ahora. Y para trabajar ahora, incidir ahora, tenemos que compartir objetivos de futuro y establecer redes de colaboración con la sociedad. Todas y todos debemos participar en la definición de los retos de futuro y también las soluciones. Y eso es lo que estamos haciendo en los últimos cinco años. Eso es lo que queremos presentar hoy aquí.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 Gracias. Thank you very much.